Que se ha caído Hola muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo Y bueno, como veis Todo esto ya está lleno de cosas Así que este garaje probablemente Se llene en muy poco tiempo Pero bueno, es lo que tienes Cuando tienes espacio, pues la llenas de cosas así sí, pues bueno, vamos a tener que Revisar la luz, porque ahora mismo Le hemos dado al agua, ¿vale? Hemos ido con los, con los Alicates y le hemos dado Al agua y ahora mismo, pues, tenemos Agua Y está mi hermana, así que... ¡Oye! <risa> y bueno, tenemos agua, como veis ahí suena la de cisterna, porque bueno, acaba de ir al baño. <risa> y bueno, pues ya tenemos agua en la nueva casita. Así que un problema menos. Parece que por ahora no hay fugas, <risa> ya veremos más adelante si hay alguna fuga. A lo mejor por pues, los váteres, por las gomas y tal. Y ahora pues nada, proceder a limpiar un poquito y ya pues volveremos a hacer más cositas Bueno, hemos abierto esta persiana Vale Y sale un pajarito Aquí Pajarito chiquitín Está ahí No sé si está durmiendo o qué, o lo está Pero es que ha añadido todo esto de paja bueno Voy a cogerle A ver, coge ahí. A ver, cariño un, que se caga. Hay muchos pájaros ahí. Hay un montón de pájaros. han salido. Hay muchos. A ver, cariño, venga, vete tú también. Venga. Venga. Vete. Bueno, oh, pues. ¡Que oh, se, voy se voy. ha caído! ¡Se ha caído para abajo! ¡No! Bueno... Está bien. Oh. ¡Se ha caído! ¡Ha volado! Bueno, pues ya hemos ripeado un poquito, ¿vale? Eh, hemos quitado toda la paja que había ahí, pues todo el yo estaba lleno de paja y nada, los pajaritos pues se han ido volando, claro, me he pinchado un poquito porque no tengo guantes todavía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí todo esto se ha llenado de polvo. Vamos a limpiar un poco todo esto porque vamos, ¿cómo está la cosa? Bueno, he revisado el resto de persianas y parece que estaban bien, eh, simplemente era esa que tenía pájaros y el de la cocina que, que probablemente hay que engrasar un poquito y tal, pero por lo demás todo parece estar correcto. Agua, solo nos faltaría la luz. Eh, con que tengamos luz, yo creo que aquí ya podríamos trabajar. Así que está bastante guay. Wow. Bueno, pues nada, no dejamos de encontrar los animalitos por aquí. Ahora tenemos un sapito. Mira, un sapito, un sapito. Ah, así que si lo queréis lamer, pues pasaros por, por mi casa. Eh, qué Mira, qué gracioso. ¿Eh? ¿Cómo se camufla el tío? Qué graña. Bueno, aquí tenemos el sapo. Mira qué marquete. Qué guapo es. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Según nuestro experto, este sapo se llama sapo corredor. Así que nada, ya lo sabéis. Es sapo corredor. Es sapo corredor. Pues vamos a liberar al sapo corredor. Se llama sapo corredor, ¿lo sabías? ¿Sapo qué? Corredor. ¡Uy! ¡Qué visto he más bonito! Sí. Muerde. No, no muere. Pero Asuma. a lo mejor te saltas ¡Ay, mira, <ríe> pobrecita, ahora Se va es a verdad. picar la tripa Que no quiero tirarle por ahí, no sé, voy a buscar Hay o sea, se Ahora te salgo mascota. voy a saltar aquí Venga. Ya ves libre, sapito Venga, chiquitito Venga, ¿vamos? No quiere irse que... Venga, ya está Ay, que se pincha, quítale de ahí